primero que todo quería explicar brevemente qué son los virus porque hay mucha desinformación allá afuera acerca de qué es un virus y que no es un virus verdad los virus son microorganismos con material genético en el centro este material genético puede ser adn o arn y están cubiertos de proteína y eso forma como una coraza como, como una protección esta coraza de proteínas está cubierta de otras proteínas que permiten que el virus entre a las células, a las células de nosotros los humanos. Por eso yo siempre hago la analogía de, de como si el, el virus tuviera una llavecita y la célula fuese el candado. Y como ese virus va entrando, a, con esa metiendo la llave dentro del candado para poder entrar en nuestras células poder reproducirse y poder infectar todo nuestro cuerpo. Esta nueva cepa de coronavirus, que es el sars cov que es el que causa el COVID-19, que es la enfermedad, eh, provoca una respuesta inmunológica diferente, que eso representa un reto, ¿verdad?, para los científicos, para, para los médicos, porque no sabemos exactamente cómo, cómo el, nuestro sistema inmunológico está reaccionando a este virus. Científicos alrededor del mundo están investigando cómo nuestro sistema inmunológico responde a este virus. Te voy a explicar primeramente qué es lo que sucede normalmente en una respuesta inmunológica. Cuando nuestro organismo se enfrenta a un patógeno, a un patógeno, perdón, puede ser un microorganismo capaz de producir enfermedad como por ejemplo un virus, el sistema inmunológico responde en dos fases. La primera va a ser la innata, que va a buscar eliminar el patógeno de, de forma rápida. Durante esta fase se van a activar varias células y moléculas, entre ellas una proteína soluble que se llama interferón. Y entonces este interferón va a impedir que el virus entre y se reproduzca en las células. Recuerden la analogía de la llave, como el virus es la llavecita y la célula de nosotros es el candado. Específicamente las células de los pulmones que son las células que más estos virus, este virus afecta. Después de esa primera fase viene una segunda fase que es la fase adaptativa. En esta fase se empiezan a producir los famosos anticuerpos, ¿verdad? Que hemos escuchado tanto y que son tan importantes para las vacunas también. Y estos anticuerpos son específicos para poder neutralizar ese virus en particular. Entonces, esta respuesta puede demorarse de 4 a siete días. Y por eso la, la respuesta innata, que es la primera, es tan importante. Hasta ahora se conoce que el nuevo virus interfiere con la respuesta innata inhibiendo la producción de la proteína interferón o evitando que el interferón cumpla con su función. Entonces, esto lo que va a permitir es que el virus invada esas células del pulmón, se meta, se reproduzca y entonces eso cause una infección descontrolada en nuestro cuerpo, que es lo que se está viendo en los pacientes. Entonces, según estas células mueren porque ya el virus está dentro. El sistema inmunológico detecta un daño y monta una respuesta que estimula una producción de, de proteínas llamadas citoquinas. Entonces, estas citoquinas, es, eh, su rol es provocar una inflamación eh, para dar una señal de alerta de que el sistema inmunológico debe contrarrestar el daño, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, a veces esta respuesta inflamatoria se sale de control y entonces el cuerpo produce citoquinas en exceso. Se produce como una infección general. Y al momento se cree que esta respuesta descontrolada, que se conoce también como una tormenta de citoquinas, es la razón que complica el panorama clínico y fallecen algunos pacientes con COVID-19.